Dicen, Marimeta me siento muy decepcionada por esto, por esto, por esto, por esto. Y eh, veo que es, un, es un, un problema grande cuando uno dice, me siento decepcionada. Entonces, vamos a mirar qué es la decepción y unos ejemplos de decepción. Y es muy importante que eh, me escribas, eh, mujer, me siento decepcionada. ¿Por qué te sientes decepcionada? ¿Qué te decepcionó? Entonces, eh, la, la, definitivamente, eh, digamos, nosotros, los seres humanos, somos víctimas de la decepción. Yo soy una víctima de la decepción desde pequeña. Eh, eh, no sé, a ver, nos enseñaron a vivir en una ilusión, inclusive, eh, lastimosamente... La decepción tiene que ver con la ilusión. Entonces, ¿por qué te, ¿por qué te decepcionaste? A ver, porque te ilusionaste. Porque te crearon una ilusión. Porque te pintaron pajaritos en el aire, que es una frase de una canción que me gusta mucho. ¡Hola Isadora! ¡Qué rico que Isadora está por acá! ¡Qué rico que Valeria está por acá! ¡Choqueme esos cinco! Entonces, vamos a mirar. Me siento decepcionada. Sí, pero sabes, yo quiero que tú sepas qué es una decepción y quiero que eh, Valeria, hola, y quiero que eh, además de que de que sepas por qué estás desilusionada, quiero que sepas que la desilusión es un programa que nos infundaron a nosotros todo el tiempo y yo como madre cometí muchos errores con mi hijo que hoy tiene 25 años. Y apenas hoy vengo a darme cuenta de los errores que vamos cometiendo los padres. Entonces, el primer punto es, ¿qué es una desilusión, una decepción? Una decepción es una emoción de desilusión. O sea, sé que usted cuando estaba chiquita la ilusionaron. A nosotros nos ilusionaron. Nos pintaron pajaritos en el aire que vamos a ver la realidad y no es tanto pajarito en el aire. La realidad es cruel y lastimosamente yo como madre asumo y me gustaría que tú si eres madre asumas la responsabilidad de crear la ilusión a tus hijos. Yo asumo la responsabilidad hoy en este momento aquí y ahora asumo la responsabilidad de no crear Tanta ilusión En los hijos Porque como madre yo quise Que él no sufriera Lo que se supone Que para mí era un sufrimiento Yo le pinté Le creé ilusiones le Lo protegí Para que viera que la vida No era tan dura Y ahora ella es un hombre de 25 años Y me mira, mami O sea que yo viví en una mentira sí amor, tú viviste en una mentira tú viviste en una mentira mami, o sea que no era verdad todo lo que yo vivía no, no era verdad porque yo te creé un castillo de mentiras y te protegí tanto para que no sufrieras pero ya eres adulto y tienes que salir a la calle y, y darte cuenta que 100 dólares Usted se demora mucho para hacer 100 dólares. Puede ser que tengas una ilusión y decir, uy, tengo un sueño americano, tengo una ilusión de que me voy para Estados Unidos y allá voy a hacer dinero. Usted sabe cuánto se demora uno haciendo un billete de 100 dólares. Y puede ser que usted me diga, Marimela, pero usted cobra 100 dólares el coaching. Sí, mi amor, pero ¿cuántos hago en el día? Yo no hago 20 coaching. Porque no hay 20 personas que se ganen 100 dólares. Yo no hago eh, eh, todos los coaching que hago los cobro. Porque aquí en este momento estoy promocionando, enseñando y dando la clase. Entonces esto no es tan fácil. Entonces a veces nos ilusionamos. Y hay diferentes tipos de, de ilusión. Entonces yo quiero que... Hola, buenos días, Marta. Qué bueno, casa llena. Cuando Marta está, la casa se llena. ¿Sí o no, Marta? Hermosa. Bueno, entonces, eh, diría Valeria, ¿y a mí por qué no me tira picos? Valeria, a ti también. <risa> ah, no, pero Marta sí la saluda, y a Valeria no. Ya, Vali, eh, estás desilusionada. <risa> me siento desilusionada, Marimelda. Porque yo estoy todos los días y a mí no me tiro un pico, pero Marta llegó y le tiró picos. <risa> sí. ¿Por qué? Porque ahora sí, eso mi Valeria hermosa, a ti te amo es, Esos son tipos de desilusión, o sea, hay muchos ejemplos y yo quiero que empecemos a entender Bueno, Primero, desilusión es una emoción dolorosa es una emoción dolorosa Duele Y duele muchísimo Y eso nos da mucha tristeza Y la desilusión Es porque no Se cumplieron Las expectativas Yo te puedo decir que aquí en Estados Unidos Usted se gana 100 dólares Está Ahí mismo Marta dice Uy, 100 dólares en Estados Unidos Ay, mira, se me, se me quitó Se me cayó la señal Porque, ah, no entonces ahí mismo yo le diría, yo le creo una ilusión, yo le creo una expectativa. Como padre me equivoqué, como madre me equivoqué en crearle falsas expectativas a mi hijo, porque nunca le enseñé el valor del dinero, porque siempre lo protegía y él tenía a todo lo poquito que se necesita para vivir. Entonces le crea una falsa expectativa. Cuando él sale a la calle y va y mira y dice, oh, es que trabajar, trabajar son 10 dólares la hora aquí en Estados Unidos, sí, pero cuánto vale la renta y cuánto vale la comida, entonces te creaste una falsa expectativa. Entonces, Maribelda, a ver, vamos a ir entendiendo esto. Entonces. Vuelva ahí, le voy a dictar para que usted lo escriba tranquila, que es que yo soy un poquito acelerada. Decepción es una emoción dolorosa que se despierta al incumplir la expectativa creada. Hasta ahí Viviana, lo tienes copiado, copiado y entregado. ¿Qué hay ¿okay, Vivi? Listo. Entonces, ¿El problema dónde está? El problema está en que de raíz, de raíz, nuestros padres nos crearon falsas expectativas. Nos hicieron creer que vivíamos en una burbuja cuando no es verdad. Yo, como profesora de la escuela cuántica mía, te puedo crear falsas expectativas y decirte que la vida es maravillosa y que vamos a ser felices y comer perdices. Pero a la hora de la verdad, entras al programa y decís, pero es que yo ya llevo con Marimelda cinco años y yo no he podido dejar de sentirme decepcionada. O sea, Marimelda me vendió un programa malo. No te vendí un programa malo. Lo que pasa es que tus expectativas fueron muy altas y pensaste que yo te iba a solucionar la vida con un traquido de dedos y no es así. O pude haberlo hecho para venderte porque muchas veces para vendernos nos crean falsas expectativas y entonces decimos mira yo te voy a solucionar en, en dos minutos tu problema. Puede ser que tú me lo creas porque tienes tanto dolor que dices, uy, sí, yo creo que sí, tenga, le pago. Y a la final entraste y dijiste, pero eso no era lo que yo esperaba. Entonces tenías muchas expectativas y te, te decepcionaste. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Primero, quiero entender cómo... Siempre hay dos Y yo quiero que siempre tengamos claro Hay dos um, Dos formas de ver las cosas Una La ilusión que te crearon Cuando eras niña Tiene todavía mucho que ver En tu vida de hoy Y cuando alguien Te ilusiona Cuando alguien te dice Que te va a hacer eh, Determinadas promesas y no te cumple, tú vuelves a ese estado de niña. Y cada una de nosotras, le aseguro que tenemos niña, cada una de nosotros tiene una niña que sufre de desilusión y es un programa que tenemos de niñas. ¿Sí? Ah, ya entiendo, Marimelda. A ver, Tú, tú ya estás desilusionada de tus padres, ¿sabes por qué? Porque yo pensaba que mi padre era un héroe, y que mi madre era una heroína, y que mis hermanos eran héroes, y ahora que soy grande, veo que viví en un mundo de mentiras, y me desilusioné, porque mi padre no era tan héroe, ni mi madre tan heroína, ni mis hermanos, y encontré que eran simples a ver, simples personas que me, me, me mostraron una, una burbuja. Entonces, a partir de ahí, tengo que empezar a mirar la decir: yo creía que el mundo era color de rosa dígame quién, Susana dígame si usted no creyó que el mundo era color de rosa, sí o no Ada es que nos creamos unas películas y vemos telenovelas que nos encontramos el príncipe azul que salió en el caballo y que lo cogió y que la agarró con la capa no sé qué y que, y que el pelo largo y cuando uno llega a los 55 se va desilusionando porque se va dando cuenta que el pelo se va cayendo, que los calores no los aguanta, que la vida no es color de rosa, que el hombre maravilloso que te dijo que eras divina y hermosa y que te iba a bajar las estrellas, no te hizo nada y te mintió y te prometió que te iba a ser fiel en el momento del matrimonio hasta la vida y que la muerte y que nos no en, en el en el cómo era, cómo era como es cuando uno se de casa, te prometo serte fiel hasta la muerte y estar contigo en, el, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza y nos damos cuenta que en este 2020 hubo más divorcios que cualquiera. Entonces, claro, nos decepcionamos porque nos crearon ilusiones y el problema es que a nosotras en la mente el príncipe azul se volvió sapo verde y la princesa salió bruja. Y nosotras, fíjense cómo también nosotras de alguna manera creamos expectativas. Cuando empezamos, vamos a hablar de ejemplos de desilusión. ¿Sí? Vamos a ver. A ver, ya, ya tiene escrito eso. A ver, mi muñeca hermosa, que yo aquí eh, quiero leerles lo que van escribiendo. ...por aquí está... ...Vali... Eh, ...por aquí está Susana... ...hola Susana, ¿cómo estás? ...y por este lado está Isadora... ...Valeria... Eh, ...Viviana... ...Marta... ...y vamos a leer lo que ellas están escribiendo... ...hasta este momento... ...para que vamos cerrando tema... ...listo... Eh, ...hola, buenos días, ahora sí... ...buenos días, bendiciones... ...yo creía que el mundo era color de rosa en la adolescencia me di cuenta que no era así. Exactamente. Yo también creía que el mundo era color de rosa, y a los 50 me di cuenta que no era así. <ríe> Con la menopausia es peor, porque cuando uno está joven, es inconsciente. Cuando tienes los 50, peor. Muchachas, lo que les espera. Ay, no, Marimelda, si usted lo que nos da es esperanza, sí, mi amor, pero vamos a a, a aterrizar más para que yo, yo quiero como educadora, quiero como escritora ponerte más los pies en la tierra y asentar más la realidad y hablar más de lo que es real para no mostrarte tantas falsas expectativas y crearte un mundo de mentiras. Ese va a ser mi compromiso, yo me comprometo y quiero que cada una de ustedes se comprometa. Yo, Marimelda Cardona, cada una va a hacer la declaración con su nombre. Yo, Marimelda Cardona, me comprometo a no crearte falsas expectativas y a hablarte más de la realidad para que no te decepciones tan rápidamente. Y esa va a ser mi responsabilidad. ¿Cometí los errores? Sí, ya los cometí. Todas lo, lo hicimos. Solamente hoy a los 55 años me cae el 20, cascume, cascume, y mi hijo tiene 25, o sea que te equivocaste de 25 años, sí, tres divorcios, sí, me desilusioné tres veces del matrimonio porque en el primero me casé por la iglesia creyendo que la solución era por la iglesia juntos hasta la muerte y resulta que al año me... no, no, mal, mal, mal, esos son ejemplos. Valeria dice, cuando era niña me creaba muchas expectativas con respecto a ser mayor. Me gusta ese tema, ese tema está lindo. Ahora me doy cuenta de que no es como me lo imaginaba. Nos creamos muchas expectativas y cada una va a hacer ese análisis. Yo que me imaginaba cuando iba a cumplir los 50, me imaginaba... Sinceramente, les voy a decir la verdad. Yo me imaginaba de 57 años, perdón, de 55 años de edad, que es lo que tengo hoy. Me imaginaba jubilada, rica, famosa y exitosa. Y yo decía, mujer millonaria, saludable y feliz. Y a los 55 años me retiro. Pues yo me imaginabais que es jubilada, jubilada. No trabajo más. y me voy de viaje de vacaciones, esa es una expectativa, ¿okay? les estoy dando un ejemplo Susana para que tengas claro que te imaginabas, la desilusión, la decepción tiene que ver con la expectativa, con los sueños y con lo que esperas tanto de tus padres, como de tus profesores como de tu esposo y como de yo como profesora y tú como alumna y, y, y como lo que sea como empleada como jefe, como lo que sea listo hoy tengo sin... ay me imaginaba eh, fitness bella con el pelo largo y las uñas largas mm. <ríe> y entonces voy y miro uñas no están largas pelo no está largo <ríe> fitness bueno, más o menos porque me cuido <ríe> más o menos porque hago ejercicio todos los días eh, camino y tengo 55 entonces yo estaría decepcionada. La decepción es con respecto a la expectativa. Porque de, por desconocimiento, entonces escriban en esta palabra. Por desconocimiento te decepcionas. ¿Qué, Marimelda? Escríbame esa frase, por favor. Por desconocimiento. Te decepciones porque si yo me hubiera educado acerca de la menopausia me hubiera dado cuenta de que no era así como yo pensaba porque en esta en esta época se pierde eh, la producción de, de estrógenos y se pierde todos esos bioquímicos que hacen crecer las uñas y que hacen crecer el pelo y que se va perdiendo calcio y que nos vamos descalcificando y que perdemos esa producción hormonal. Ah, usted no había caído en cuenta en ese punto para los planos que hizo. Exacto, exacto. O sea, eh, eh, hay mucha información, ok, pero vamos a ir por pasos. Entonces... Decepción es una emoción dolorosa que, que se despierta por incumplir una expectativa. Una persona que vive muy desilusionada es porque tiene muchas expectativas. Escríbame esto, por favor. Una persona que tiene, que está muy desilusionada es una persona que ha creado Mucha expectativa. Entonces, al crear tanta expectativa, ¿qué pasa con esa persona? Se desilusiona. Se siente fracasada. Porque yo podría pensar, uy, es que yo debería tener el pelo largo y tengo el pelo cortico. Entonces me, me, me, me podría sentir en fracaso o en frustración. Pero es que lo hice por, por ignorante. Porque sabía que a los 55 usted ya no produce estrógenos Ni produce testosterona de la manera que produce una muchacha de 20 años y un muchacho de 20. O sea, espérate un momentito, que una cosa es una cosa, una cosa es una pelota negra y otra cosa es una negra en pelota. Son dos cosas diferentes. El príncipe azul se volvió sapo. Me encanta. Valeria dice, yo Valeria Alonso me comprometo a no crearme falsas expectativas. Muchachas, yo me voy a comprometer a hablarles con, más con la realidad. ¿La realidad es cruel? Sí, sí es cruel. De verdad que sí. Yo no te puedo decir que no. Pero vamos a, a, a ponernos ese propósito, y usted Valeria, que tiene apenas los niños pequeños, tú tienes dos niñas, o dos niños, y están pequeños, me gustaría saber Susana si tienen niños, me gustaría saber eh, a, a Marta si tienen niños, primos, hermanos, eh, gente pequeña, porque es que esa decepción... Yo lo he notado con mi hijo que tiene 25 años Y me dice, mami, la vida es una cruda realidad Y él quiere las cosas más reales Entonces él también me está enseñando a mí Porque lo protegí mucho Y, y, y digamos, fui muy protectora Para que no suntiera Para él, 100 dólares le parecía normal Ahora se demora conseguir los 100 dólares. O sea, aquí en Estados Unidos, la hora normal vale 10 dólares. Ese es un sueldo normal de una persona que trabaja en una fábrica. Entonces, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que 100 dólares se ganan así? No, eso es real. Y Ah, pero es que hay gente que sí se gana así, pero es el 1% de 10. O sea, de 10 personas hay uno que se gana 100 la hora entonces y tampoco es que se los gane 100 horas 8 horas a las 100 horas, no se gana 100 horas, 100 la hora porque tiene un conocimiento especial porque tiene una un abogado se puede cobrar 300 dólares, pero el abogado tuvo que estudiar muchísimo entonces tiene mucho que ver con eso, entonces mira por ejemplo Valeria tiene eh, un niño de 8 años y un niño de 11 años. Tiene una niña de 11 años y tiene un niño de 8. ¿Qué expectativas? Pregúntate eso también, Susana, para ti que tiene dos hijos. Una mujer de 34 y un hombre. De 31. Pregúntate, ¿qué expectativas le estoy creando yo a mi hijo hoy? ¿Qué expectativas le estoy creando yo a mi hijo hoy de, esta, de este niño que tiene 8 años? ¿Qué le estás enseñando de lo que es la vida? ¿Qué patrones le estás mostrando? ¿Qué película le estás ideando que existen los príncipes azules? Como hada que pensaba que la vida era color de rosa y cuando creció se dio cuenta que los hombres no eran ningunos príncipes azules y que eran unos sapos feos y que las mujeres no eran unas princesas hermosas y que éramos unos feos. Viviana tiene una un niño, yo tengo uno de 10 años y una niña de 25. Entonces, ¿qué pasa?, que creamos falsas expectativas en el matrimonio. Nada más cuando uno se va a casar, te seré fiel hasta la muerte. Te estaré en las buenas y en las malas. Te, te estaré en la enfermedad y en la alegría. Estaré en la, en la tristeza. Y, o sea, un, unas cosas que la realidad no son ciertas. ¡Ay, sí, como esta bella familia! No, y la foto de, de, de, de, de eh, la familia unida cuando para tomarse en la foto tuvo que pelear con todos para que quedáramos en la foto. Y las mujeres somos muy dadas a esa falsa expectativa que nosotros creamos en las redes. Por eso a veces a mí me dicen, Marimelda, pero es que usted debería de hacer los videos afuera, en otros paisajes y yo, pero si la cruda realidad mía es esta ¿para qué me quiero poner pantallas atrás y para qué quiero aparentar tanto? eso crea muy falsas expectativas entonces yo te creo a ti una falsa expectativa también de que yo soy una mujer ¿Ah, ¿cómo es? soy eh, millonaria, saludable y feliz y es millonaria porque hace los videos por allá en unos sitios que ni siquiera la casa es de llevar y se para. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando yo estaba más joven me, me iba y me tomaba fotos en unas casas todas bonitas o yo vivía por allá en un barrio feísimo. Yo soy de Aranjuez, mi juventud la pasé en Aranjuez. Los que conocen Medellín conocen Aranjuez, un barrio feito en ese entonces, ya no es tan feo, pero hace 30 años eh, nos tocó vivir por los puentes. patía Amarilla, porque la calle, la calle no estaba ni pavimentada, y era un pantano todo amarillo de esos amarillos. Cuando era polvo, era pa polvo amarillo, y cuando era pantano, era ama pantano amarillo. El punto es que yo no permitía que nadie fuera a mi casa, y yo me bajaba, y es que en la casa más bonita, y caminaba mejor. Falsas expectativas. Entonces, a mí me gustaría, Valeria, que hoy a esta niña de 11 años no le crees falsas expectativas con respecto a los hombres. Que se van a conseguir el príncipe azul, que van a comer perdices, y que van a ser muy felices, y que van a tener una verdadera y hermosa familia, porque no es una realidad yo he tenido tres divorcios porque nos casamos mal casados desde antes de nacer porque nos casamos con una representación que no es entonces claro, por eso sufrimos de engaño nosotras las mamás somos expertas en engañar a los hijos ¿sí o no Viviana? ¿Cuántas veces no has engañado a tu niño que tiene 10 años? Les creas, si sí, vea, apórtese bien, que le voy, lo voy a llevar a la playa. Se portó bien el muchachito y el día de la playa, ese día se enfermó el abuelito y no pudieron llevar al niño a la playa. ¿Qué creaste en el niño? Falsa expectativa. Le creaste una ilusión. Le creaste los tres magos que van a venir a visitarte. La cigüeña. Eh, es que los tres magos le van a traer no sé qué no sé qué Y no saben los pobres muchachitos sí a mi hijo de 10 años, sí es cierto eh, Claro A mi hija de 10 años Entonces imagínate Cómo nosotros somos como mamás Somos las, las Generadoras De crear una próxima generación decepcionada. Yo ya hice el trabajo que hice. Ya lo hice. Yo ya cometí el error. O sea, ya. Marimelda fue una experta en crear falsas expectativas en los 25 años pasados. Hoy, de 55, veo que la realidad es otra. Entonces, hoy he aprendido... Que si yo te digo a ti, Valeria, y a ti, Amparo, que la realidad es más cruel y que la realidad es, es, es más, um, digámoslo más asentada en la tierra, entonces vas a llegar mejor a mi estado, porque vas a tener conocimiento de causa. Vas a entender que el matrimonio no es tan lindo como lo pintan que el amor no es eterno como nos hicieron creer, que cuando hay dificultades el amor que nosotros profesábamos ten tener se llamaba sexo y que el sexo no dura más de tres años en una relación comprobado científicamente porque ese sexo, esa relación pasional y esas ganas de estar con el otro Dura biológicamente, neuroquímicamente, tres años. Por eso cuando hay una mujer que me dice, Maribel, estoy muy triste porque acabé de pelear con mi esposo y el cumpleaños hoy y yo no voy a estar con él. Y ella pues está enferma y ansiosa y yo, ¿y usted cuánto lleva con él? Y me dice dos años y ya. Él es una droga. Usted está adicta a esa sensación que le hace generar usted tiene una adicción y, y esa adicción se llama ese hombre y ese hombre la tiene enferma Ay, madre, yo creo que yo me voy a morir claro mi amor porque estás ese hombre te genera dopamina altas frecuencias de dopamina te tapa el área cognitiva y te vuelve totalmente instintiva y ese sexo te hace como creer que estás en unas altas frecuencias, y cuando no estás, por eso te caes, y eso no te dura toda la vida, eso solamente dura los tres primeros años de cualquier tipo de relación, después hay otra cosa que se llama amor romántico, que es cuando creemos que vamos a estar enamorados para toda la vida, y entonces ahí creemos que el amor es eterno, que creemos para siempre, y eso tampoco dura, porque a veces cambia Y hay otro que se llama apego. El amor del apego es cuando decimos, listo, bueno, tenemos estos dos niños, vamos a cuidar a estos dos niños. Este tiene 10 años, este tiene 25, este tiene 11 años y este tiene 8 años. Y bueno, estos que tienen ya 34 y 31 ya pasó. Por eso es que cuando los matrimonios ya tenemos los hijos grandes, también entramos en crisis. ¿Por qué? Porque se acabó la expectativa entonces Valeria puede decir no vea, tú y yo ya no tenemos amor sexual porque ya el sexo baja un poquito ya no lo hacemos todos los días tres veces al día sino que lo hacemos tres veces al, al mes o una vez al mes, yo no sé o sea, estoy hablando de ejemplos ya no es el apego al amor eterno porque ya nos dimos cuenta que hicimos como un convenio de un apego hasta que los hijos tengan mínimo unos 18 años Usted y yo vamos a darle un hogar a, estes, a estos niños. A veces no lo decimos. Son convenios inconscientes. Uh, ya entiendo. Y luego cuando los hijos están grandes. Viene una crisis. Y, dice, ¿y ahora. ¿Por qué porque estoy con este otro? Tengo que volver a cambiar. Tengo que volver a entenderlo todo. Porque ya no tiene sentido la relación. Porque ya se perdió. El, el por qué era que estábamos juntos para criar a la familia. Ya el hijo tiene 34 y tiene 31. Crisis matrimonial de los 50, de los 55, de los 60. Y bueno, y entonces cuando nos casamos es que el amor era para siempre. ¿Y cuál mentira? Sí, mentira tan grande. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir educándonos. Totalizadora. Santa Claus y Navidad son un ejemplo de falsas expectativas. A mí no me trajo el, el niño Dios. Ay, muchachas, yo tengo una niña tan adolorida. Ay, qué pesada. Y yo me levantaba a los 25 y todos los niños con carritos, muñecas, y me pasaban así porque vivíamos en un pueblo, en Ituango. Y pasaban, ay, miren mi muñeca. Y para eso que se levantaban a las 5 de la mañana a chicanear. Y yo era como la pobrecita de la cuadra porque no me a mí no me trajo el niño Dios. Y yo decía, el niño Dios no me quiere. Y yo no amo los 31, los 24, y yo no amo nada de esa Navidad, es porque yo no tengo niño Dios. Ay, sí, Dios me ignora. Yo soy una niña, me mangan hasta de llorar. Si ve que yo tengo una niña muy, muy, muy dolida. Usted ve mi niña. Cuando nosotros aprendemos a ver la niña de nosotros tan triste. Tan, tan frustrada, tan desengañada, tan, tan frustrada, tan disgustada, tan desilusionada, empezamos a decirle, ¡ah, qué pecado, mi muñequita linda! O sea, a mí no me trajo el niño Dios. Pero yo tengo que entender que es que la cultura de mi papá y mi mamá, ellos no tenían esa cultura, porque es cultural, entonces yo vivía en otra realidad, entonces a lo mejor por eso no me da tan duro cuando no me, no me dan cosas o, o no espero mucho porque a la final esa partecita no me la crearon, entonces ahí vamos entendiendo muchas cosas falsas expectativas, Valeria dice, sobre todo porque cuando les creamos esas expectativas respecto al matrimonio, si después quieren divorciarse, se sienten avergonzados, no, pero es que le voy a decir una cosa Valeria, a mí la iglesia católica no me deja comulgar porque yo soy casada por la iglesia católica, separada, entonces, si yo voy a comulgar, a mí no me dan la comunión, que, que lo puedo hacer es que con una venia o no sé qué cosas, y uno como se siente mal, se siente hasta descomulgado, se siente excluido. Es, es, hay mucho tema, la verdad que hay mucho tema. Yo espero que hoy, eh, como mamá de esta sociedad, como abuela de esta sociedad, como bisabuela y tatarabuela, me comprometo en los próximos 50 años de mi vida a no crear tantas falsas expectativas y a decirte a ti mujer que tiene 33 años que no generes tantas falsas expectativas a tus hijos para que esos hijos cuando lleguen a mi edad y cuando tú llegues a mi edad entiendas que la menopausia es un proceso biológico y que el matrimonio no es lo que nos, nos dijeron y que la vida no es la mentira que vivimos y quisimos crear en los otros para que no haya tanta decepción porque yo creo que este esta época es una época de mucha decepción por las redes también porque siempre estamos queriendo aparentar lo que no somos y la gente me quiere poner como... Y lo digo porque lo vivo como profesora de la escuela cuántica mía. Ah, es que usted es coach. Ah, es que usted es escritora. Es que usted debería. Yo no debería. Yo soy lo que soy. Para no desir, desir, para no desilusionarte, esta es la que es. No, no puedo generar tanta falsa expectativa. Esta es mi casa. Esta es la cama donde está durmiendo mi papá. Eh, esta soy yo, sin, sin uñas. Sin, sin peluca, o sea eh, eh, lo, esto es lo más real que tengo ¿para qué? para no sentirme ni hacerte sentir tan decepcionada, porque el problema es que ponemos unos estándares tan altos, cuando somos pastores, yo no soy pastora pero cuando son pastores cuando son profesores como papá, como mamá ponemos unos estándares tan altos que cuando el niño crece Cuento chisme mañana porque no me alcanzó tiempo de chisme. Bueno, mujeres hermosas, Valeria dice, claro, eh, respecto al matrimonio hay mucho tema para cortar, pero bueno, para eso tenemos todos los días a las 11.11, 11, nos estamos educando, estamos aprendiendo y ya hoy aprendimos que es una decepción y vimos varios ejemplos y también vimos una confirmación una afirmación que nos vamos a comprometer como mamás, como abuelas, bisabuelas de esta generación, vamos a comprometernos a que no vamos a crear falsas expectativas de una realidad que no existe. Bueno, mujeres hermosas, nos vemos mañana y espero que esto lo practiquen. Chao.